Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Ultra Next Tecnología e Innovación. En este eh, video les traemos cómo eh, cambiar el disco duro de una laptop netbook HP. Bueno amigos, ya que tenemos la computadora, vamos a ingresar a la cámara siguiente para que vean cómo se desarma la computadora. Bueno amigos, ya que estamos aquí, vamos a ver si, que efectivamente la computadora eh, no enciende, se queda así, así de allá. Ah, entonces vamos a chequear primero lo que es el disco, disco. Entonces la apagamos. Eh, para que vean el modelo, el modelo de... bueno no se ve bien pero lo primero que tenemos que hacer es sacar la batería estos dos seguros las retiramos y eh, muy bien con un destornillador y eh, punta de estrella no sé si se vamos a empezar a retirar estos tornillos Ya, una vez que ya está floja, seguimos con los otros tornillos. Antes que nada, primero sacamos los del teclado. Y muy bien aquí en el computador, en los tornillos, nos enseña que tiene un dibujito de unos teclados. Entonces, esos son los que primero hay que sacar. con un destornillador muy plano y vamos a proceder a sacar el teclado muy cuidadosamente levantamos el teclado y aquí aquí no sé si logramos bien y tiene un flex, entonces lo que vamos a hacer es levantar la patita negra ya, yeah. ahí podemos ver el teclado, lo vamos a dejar por acá para no dañar ya que el flex es muy sencillo entonces como podemos ver aquí tenemos dos flex, dos flex y levantamos igualmente los seguros negros que tienen para que el, el cable Podemos desconectar. Eh, procedimiento a eso, eh, verificamos estos tornillos para sacar. Como pueden ver, ahí hay uno. Ya que estos son eh, de otro tamaño, los vamos a poner por acá para no confundir. Acá, justo en el flex de acá, tenemos otro. E igual lo ponemos por acá para revisamos que no teng tengamos más acá tenemos otro así que lo vamos a sacar y lo ponemos por acá muy bien eh, ya que ya no tenemos más no tenemos más tornillos aparentemente <coughs> Pues sacamos la tapita de acá. Esta tapita la ponemos para acá y sacaremos cuatro tornillos que hay aquí. Uno, dos, tres, cuatro tornillos. Y sacamos las memory RAM. La cogemos así. no Sin tocar los conectores. Y la conectamos para acá. Desconectaremos la tarjeta WiFi fi En el lado izquierdo tiene su respectivo tornillo. Sin perder el tornillo. La retiraremos con mucho cuidado. Recuerden ahí está el tornillo. La dejaremos junto con su tornillo por acá. Revisaremos, pues que lo tengamos y deslizamos. Lo sacamos al lector de CD y lo colocamos por acá. Abrimos otra vez la computadora y aquí todo esto, todo esto de aquí. inventaremos un. Destornillador de plano Para irla Abriendo poco a poco Recuerden hacer esto con mucha mucha delicadeza Ya que si levantan con fuerza puede haber un flex Y lo van a romper Muy bien ya parece que está todo verifican que haya sacado bien estos cables y van a ver pues que no, no hay conectores como no pueden ver entonces pueden proceder a haciendo para atrás así sacar la tapita para no no romper los seguros. si me muy bien la colocaremos por atrás y como pueden ver pues aquí está el disco duro aquí aquí aquí aquí como pueden ver en los que no conocen esto es una eh, pulsera anti y se la colocan aquí y con la pinza que viene acá y pues la ponen en un lugar como metal metal o algo para pues liberar la energía estática y lo que vamos a hacer es pues a desconectar esto haciendo el mismo procedimiento pero del lado derecho ¿Tan? muy bien para sacar el disco duro ¿no? lo que haremos es sacar la pieza de acá y hacer palanca y se levanta y ya Aquí podemos ver el disco duro, entonces de mismo modo procedemos a sacar estos tornillos para este, poner el nuevo y así ensamblar la computadora.